que será? Mírala ¿Has a la clase de gimnasia? No, no lo creo. Ay. ¿Qué es ella? ¿Y por qué tiene tu propia canción? ¿Alguien tomó mi almuerzo? Peperan, peperan, en su mundo sin igual, Peperan, tienes que conocerla. Peperan, peperan, no la puedes alcanzar. Chicas sin igual, Peperan. Oh. Pe -pe ah, ¡Pisadas! Ah, no puedo pe -pe mostrarlas porque no puedo levantarlas. ...doro el periodo libre. ¡Ay! ¡A un lado, Bladar! ¡Estrellas! ¿No hay estrellas doradas en esta escuela? Toallas de papel. ¿Dónde hay toallas de papel? ¡Por todos los cielos! ¡Aún no ha sido reparada! ¡Necesito copiar 26 exámenes para la siguiente clase! Sean 30. Transfirieron a cuatro nuevos estudiantes hoy. Lindo traje, Carlota. Se ve casi tan bonito como se veía ayer. ¡Oh! Bueno, si tuviera un aumento, tal vez podría comprarme otro traje. ¿Dónde está el café? ¿De nuevo tú, Bladar? Ya no había néctar de pera. Pero sabes que la escuela solo nos da un paquete de café instantáneo al día. Tu día fue ayer, hoy es mi día, ¡mi día! Bueno, creo que tendré que hacer el examen de forma oral. Diez a la vez, por si no lo han notado. Ah. Bladar, suplirás al señor Ford de nuevo. Tuvo un accidente. Odio el periodo libre. ¡Ay! ¡Llegas tarde, Pearson! Pero usted también. La clase no empieza si yo no estoy, por lo tanto, nunca llego tarde. Ah, lo que no daría para quitarme al señor Carter de encima, solo por una semana. ¿Qué? ¿Sí? No es posible. Avisa a los otros. Niños, la clase terminó. Con efecto inmediato, los profesores nos declaramos en huelga. Tanta felicidad me... mata... Mm. Y después de que las sales me revivieron, Trinket nos invitó a todos a su fiesta estilo hawaiano. Pepperán, no es momento para fiestas. Esta huelga está partiendo a la escuela en dos. Por favor, Nikki, esos tiranos codiciosos conocidos como profesores solo quieren más dinero para hacer nuestras vidas miserables. No es cierto. Los estudios demuestran que el tamaño de las clases aumenta mientras los salarios disminuyen. Yo comenzaré una campaña de cartas exigiendo que los profesores tengan el salario que merecen. Milo, ¿estás conmigo? No, no, no, no, no, no, no, no. Milo ayudará. Que griten durante semanas, no me importa. Yo voy a la fiesta de trinque. No, no. <risa> <risa> <risa> Milo, ¿cómo está tu lengua? ¿Lista para cerrar miles de sobres? No, no, no, no, no, no, no. Así me gusta. Más dinero nos darán, o sin clases estarán. Más Bien, señores, aquí voy, darán, cuidado. Oiga, estarán. señor Finky, ¿cuánto? cree que dure esta huelga, porque si solo es una semana, la piscina de trinquete estará bien, pero si cree que dure más, iré al lago Tami. Trabajaremos cuando el consejo escolar nos dé algo por nuestra sangre, sudor y lágrimas. No entiendo lo que dice... ¡Peperan! ¡Nos gusta <susurra> enseñar, pero apenas podemos vivir con lo que nos pagan! Ni siquiera nos dieron el aumento del costo de la vida. Esa fue la gota que derramó el vaso. Mira esto, es lo único que puedo pagar. ¡Señorita Smith, no! Huelga. Ah... Bueno, ustedes tiranos, quédense aquí divirtiéndose. Yo me voy. ¡Ah, oye! Pepperan, ¿Ya mencionamos que también quieren eliminar el programa de soccer? <coughs> Cuidado. Desde que la huelga empezó, ha estado algo irritado. ¡Director Hickey! ¡Le exijo que...! Deje tranquilo el programa de soccer. No está en mis manos, Pearson. El Consejo Escolar hace los cortes de presupuesto, no yo. ¿Pero quién...? ¿Está a cargo del consejo? El superintendente Radcliffe, pero es difícil. No hay suficiente dinero en el presupuesto para los profesores olvidando las actividades extracurriculares. ¿Entonces se va a quedar ahí sentado mirando...? ¿Repeticiones de Encuentra mi mamá? ¡Odio ese programa! ¡Desde siempre! Pero en cuanto al presupuesto, no hay nada que el consejo o yo podamos hacer. Hacen lo que pueden con el dinero que tienen, pero no tienen suficiente para que todos sean felices. Pues si usted no defiende nuestro programa de soccer, entonces no me deja otra alternativa más que... ¿Punto de cruz, cerraduras, saltar, saltar y saltar? No, tengo otra cosa en mente. ¡Más, más dinero nos darán, nos darán! ¡No sin, sin clases estarán. estarán! ¡Nuestro soccer dejarán o nos molestará! Eh, ¡Eso! ¡Miren! ¿Quién vino a unirse a nuestra fiesta de tiranos codiciosos? Oiga, no estoy más emocionada que usted con esto. Solo lo hago por el equipo de soccer. ¡Nuestro soccer dejará no nos molestará! ¡Eso! ¡Nuestro soccer dejará no nos molestará! ¡Eso! Cuatro horas después... ¡Nuestro soccer dejará o de de de de jarano... algo pasará! ¡Person! ¡Estás deshidratada! ¡Siéntate un momento! ¡Yo te cubriré! Estoy bien. No necesito tu ayuda, tío Jojo. Ah, Pearson. ¿No te he enseñado nada? La única razón... Bueno, una de las razones por la que dejé el convento y me convertí en entrenadora... ...fue para enseñarles trabajo de equipo, equipo, equipo. ¡Estamos en el mismo equipo! ¡Soy la entrenadora de soccer y quiero conservar el equipo tanto como tú! Tienes razón. Pero si vamos a hacer esto, necesitamos mucha ayuda. Jiti, ya a todos! ¿Hola? ¡Somos gratis! ¿Ah? Lamento interrumpir, eh, pero el consejo escolar amenaza con quitar el equipo de soccer. Oh, por favor, han dicho eso durante años. Pero esta vez es en serio. Créanme, tenemos que defender lo que queremos. Déjame aclarar algo. Podríamos pasar nuestro tiempo con profesores sudados, o podríamos pasar aquí divirtiéndonos toda la semana y obteniendo un buen bronceado. Hmm. Uh -huh, ¡Se <risa> de fringuelos. Fue horrible. Solo quería que me escucharan, hacerlos entender lo que está en juego, pero no les interesó. Bienvenida al maravilloso mundo de ser un profesor. La mitad de nuestra lucha es que ustedes nos escuchen. Oiga, tal vez escucharía más si las clases no fueran tan aburridas. Sí, y tal vez las clases no serían tan aburridas si no tuviera otros 29 estudiantes a los que hay que enseñar al mismo tiempo. Estudiantes que no comprenden la ciencia tan rápido como tú. Bueno, tal vez... ¿Cree que soy buena en ciencias? ¡Oh! Eres una de las mejores que he tenido. Pero otros estudiantes necesitan más atención. Están los que sufren más por las clases sobrepobladas. Vaya, creo que nunca lo pensé de ese modo. ¡Bien, bien, oh. bien! Las niñas van a empezar a cepillarse el cabello entre ellas o vamos a luchar. En huelga. Y así logré llegar a la gran final del rodeo regional y fui coronado campeón por la reina de Hazel North. Entonces, ¿por eso tiene esa chaqueta que dice volador de cuerda, Finky? Ja, siempre pensé que la había hallado en el basurero. En huelga. Y fue cuando dije, Carlota Snid no deja su madeja por nadie, desde luego no por lo establecido, o te gusta mi tejido o te vas a pasear. ¡Eso, así se habla! Más paga por trabajo, honesto. ¿Y usted por qué quiso ser profesora? ¿Quiere cambiar al mundo, hacerte el futuro un mejor lugar para los hijos de sus hijos? No mentiré, estoy buscando un hombre. Y la señorita Stark interpretó a Wilhelmina Loman en la producción femenina de Broadway, La muerte de una vendedora. Eso es lo que he escrito en mi carta, salve a nuestra escuela. Los profesores son personas reales que trabajan por un salario bajo. ¿Y por qué el consejo no lo aumenta? Bueno, por desgracia, si el consejo escolar no tiene más dinero, entonces no hay modo de que lo den. Pues no me rendiré. Ayudaré al señor Finke a repartir volantes. Llévame contigo. <ríe> ¡Tonto! Te ahí estás. El superintendente Radcliffe está a punto de hacer una declaración acerca de los recortes al presupuesto. Buenas tardes. Los recientes cortes al presupuesto han sido difíciles, no solo para los educadores, sino para... Ah, ¿Payasito Manzana? ¿Para Eugenio Derbez? ¿Tal vez para el cajero del almacén? El consejo escolar. Pero gracias al Consejo Estatal de Educación, que ha acordado darnos más dinero, me complace anunciar que los deportes de esta escuela, como el soccer y el baloncesto, permanecerán intactos. ¡Lo logramos! ¡No quitarán el equipo de soccer! ¡Podemos irnos a casa! Tú puedes, Peperán, pero los profesores aún estamos en huelga. ¡No nos ofrecieron más dinero! Seguro que lo harán pronto. Es cuestión de tiempo, ¿verdad? En realidad, Peperán, si la huelga dura mucho más, solo será cuestión de tiempo antes de que nos reemplacen con algunos jóvenes que estén dispuestos a trabajar por menos salario. Seremos despedidos del trabajo y será el fin de esto. ¡Tiene razón! Trabajo mal pagado es mejor que no tener trabajo. Bien, los que están a favor de terminar la huelga. Yo, yo, yo creo. Los que se oponen... ¡No! Si renuncian ahora, volverán a sus clases sobrepobladas, nunca tendrán su aumento y la señorita Snid usará el mismo vestido horrendo el resto de su vida. Sin ofender, eh, sé que algunos tienen miedo de perder sus trabajos y no los culpo, pero esta vez yo voy a defender lo que creo. ¡Más dinero les darán o sin clases estarán! ¡Más dinero les darán o sin clases estarán! ¡Más dinero les darán o sin clases estarán! Y después de una semana, gracias al incansable esfuerzo del cuerpo docente, la huelga terminó. El Consejo Escolar redistribuyó los fondos y se dio a las exigencias de los profesores. Como grupos ligeramente más pequeños y el incremento del costo de la vida en los salarios de los profesores. Las exigencias de algunos profesores, sin embargo, no fueron concedidas. Pero con el fin de la huelga, el cuerpo docente ahora puede esperar un mejor ambiente educativo en la escuela y la comunidad seguirá su camino al nuevo milenio. Bien, tengo que admitirlo. Ahora tengo un nuevo respeto por los profesores, al igual que ellos lo tienen por mí. ¡Llega tarde, Pearson! ¿Qué? ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? ¿Después de lo que hice por ayudar? ¡Malo, apóyame, por favor!